Hoy he salido Sofrió mientras caminó, la miró, bendita coincidencia, perdona mi imprudencia. Esos labios que quisiera besar Que pueda tener inimaginable placer, ya lo puedo creer, buscaré la forma de estar conectado a tu ser, no un segundo nomás, te quiero conocer. Princesa Ya eres Mi dueña No sé si lo creas Esto es amor A primera vista Es inevitable Pensar que te puedo Conocer es inevitable. Pensar, que te pueda tener inimaginable placer. Ya lo puedo creer, buscar en la forma de estar conectado.